Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ángel de la Rocha, eh, vengo de sistemas de comunicación y alarmas. Eh, venimos aquí al taller de, de marketing de alto rendimiento porque realmente en la empresa no le estamos dando ningún seguimiento a marketing en Facebook, en redes sociales, eh, correos, nada. Eh, ahora nos llevamos el, el aprendizaje de cómo, cómo trabajar con los, con los clientes que ya tenemos para, para revenderles, para trabajar con ellos, invitarlos eh, a probar de nuestros nuevos productos, de los otros productos que, que ni siquiera se dan cuenta que los, que los tenemos y, y a trabajar con los, con los nuevos clientes, a atraer a traer más clientes.